¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, qué gusto poder saludarles a todos ustedes, nuestros amigos de Café Empresarial en este sábado 11 de septiembre, un sábado pues un poco frío, amaneció cartago, amaneció lloviendo, tuvimos que usar abrigo hoy en la mañana en las gestiones que teníamos que realizar pero bueno, ya estamos aquí, eh, después de ahí unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí realizando nuestro programa de café empresarial, eh, un momento de negocios, y por supuesto con nuestra tacita de café que ya me estoy sirviendo. Acaba de chorrear el cafecito, entonces ya, ya, ya me estoy sirviendo para mostrarles a ustedes, mis amigos, eh, que estamos tomando cafecito rico y delicioso en esta en este sábado. Hoy es el programa número 22, si no mal... Recuerdo, yo soy muy malo para los números. Y eh, en esta oportunidad, pues, eh, queremos tratar un tema interesantísimo que ya les vamos a mostrar. Pero antes, obviamente, hay que darle la cordial bienvenida a nuestro señor director, el doctor Max Aqueira Cascante. Un gusto saludarte, don Max. Bienvenido. Recibe un cordial saludo, don Heiner. Qué bueno de nuevo conversar con usted y compartir siempre grandes momentos de negocios, ¿verdad? Y como lo dijo, o sea, que estamos disfrutando delicioso y apetitoso. Un mm, café costalricense. Ya estamos aquí con la tacita de café, ¿verdad? Y a toda nuestra audiencia, eh, de nuevo, eh, saludos cordiales. Hoy, 11 de septiembre, en el programa número 23, enhorabuena. Ya hoy tenemos el programa número 23 de Café Empresarial. Gracias a nuestra audiencia que nos está sintonizando por www.cartagomedios.com. Y también un saludo cordial a nuestros eh, hermanos de la República de España, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica en México, en Países Bajos, que sé que nos observan, en Estados Unidos. Y hoy eh, comenzamos de una forma muy bonita, ¿verdad, Don Giner? Eh, como lo dijo usted, 11 de septiembre, estamos a unos cuantos días de celebrar una fecha no solo de importancia, sino que nos hace ver la valía del ser costarricense de la República de Costa Rica, los cimientos que fueron muy duros en sus primeros años y que estamos a punto de celebrar el Bicentenario, nuestros 200 años de vida independiente. A toda la audiencia les digo felicidades porque son parte de esta república, a nuestros hermanos extranjeros que radican en Costa Rica, felicidades que se unen a este festejo y comparten con nosotros esa oportunidad de demostrar hoy el país y la república que somos gracias a nuestros antepasados que hoy nos dejan ...lo que estamos disfrutando y estamos gozando. Y también mmm, le digo, hoy compartimos con Don Heiner un tema de mucha importancia, un tema que nos va a ayudar a todos y a todas a comprender esta situación, estos tiempos en los que nos encontramos, porque el tema de verdad que es bastante bonito y nos ayuda a comprender mejor un poquito la parte empresarial, la parte talento humano, la parte desarrollo de recursos... Y hoy precisamente con O'Heider nos habíamos puesto de acuerdo para poder ver esto que no lo vamos a dejar de lado. Y hablamos de la importancia del trabajo en equipo, pero en tiempos de cambio. Y aquí vienen una serie de cosas que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? No solo la parte tradicional, sino hoy la parte digital, la parte virtual, la parte online. Y cómo esto nos ayuda a comprender mejor las diferentes situaciones que hoy el entorno nos está presentando a nosotros, a nosotras como personas, por lo tanto vamos a visualizar una serie de detalles que nos van a ayudar en el amplio sentido de la palabra y don Heiner, sin más preámbulo, hoy le digo el escenario es todo su John Heiner y lo escuchamos atentamente con esta potencia de importancia y yo pienso que, que, que aparte de todo lo que hemos eh, visualizado como país, eh, también hay que mostrar que cuando se trabaja en equipo eh, se logran mejores resultados. Y definitivamente cuando tenemos esta oportunidad como la que tenemos el día de hoy, de poder hablar de este tema que, que, que, viera que cuando uno lo analiza desde, desde un punto de vista de docente, desde, desde un punto de vista de consultor, mm. desde un punto de vista como emprendedor, eh, desde un punto de vista como también estudiante eh, te das cuenta como eh, hemos estado fallando increíblemente es uno de los temas que es más difícil y que hoy en día las organizaciones y las empresas necesitan que su personal esté trabajando en, en, en una mejor forma y te, ¿por qué te digo esto? porque nos ha faltado eso ¿verdad? nos ha faltado esa que quiero que es un punto y, y quiero tomarlo con mucha calma para que lo analicemos en, en una forma muy, muy profunda de qué es lo que se necesita para de realmente trabajar en equipo y qué es lo que está sucediendo y por qué estamos fallando tanto en eso. Y el reflejo, el reflejo es de, de, de organización, el reflejo de el manejo del gobierno el reflejo no solamente, no solamente en la parte política, diría yo, sino también a nivel de toma de decisiones, a nivel de comunidades, cómo es que realmente estamos fallando en este tema del trabajo en equipo. Y eh, hemos visto cómo inclusive eh, en algunas eh, decisiones eh, empresariales han afectado de tal manera que se ha tenido que echar para atrás después de haber creado un proyecto, un proyecto empresarial, un proyecto de negocio. Y simplemente porque no hay acuerdo común para trabajar en equipo y esto es digamos es vital y por eso he querido traerlo hoy eh, junto con, con tu excelente análisis que siempre realizas a los diferentes temas y más en tu campo que eh, creo que se puede aportar montones eh, en, en este aspecto de trabajo en equipo pero sobre todo cuál es la adaptación al cambio que tenemos que hacer entonces Aquí yo, yo he traído, he, he recopilado de mi experiencia de poco de investigación, poco de trabajo, sobre cuáles son esos elementos que eh, dan, dan una alternativa para tener equipo un equipo de éxito. Eso es lo que lo que hemos querido traer el, el día de hoy. Entonces, bueno, antes de eh, comentarles eh, de nuestra empresa, ¿verdad? que también nos dedicamos a brindar una serie de capacitaciones, consultoría y lo que es coaching empresarial, y en este caso pues estamos hablando de MR Ingenieros, y ahí es donde ustedes pueden encontrar en la página de MR Ingenieros no solamente el eh, tema de asesoría de qué servicios abarcamos, sino también del de tema de las capacitaciones que junto con NoMax también, que es parte del equipo, eh, tenemos y bueno, eh, si les quisiéramos hablar de todos los temas que tenemos para este tipo de, de asesoría y capacitaciones, pues no nos daría el programa de chance para poder mostrarles de verdad todo lo que podemos abarcar y que creo que es importante. Max ahí está tomando su cabecito, está haciendo frío, entonces aquí también me sirvo el mío. Está delicioso. Y así nos damos con más energía. Bueno, y hablarles también de que estamos unidos junto con la corporación de SNAIN, SNAIN.com, donde es una empresa internacional y que estamos también a, a nivel de otros países. Eh, los diez, las 10 habilidades, imagínense, don Max, en un estudio que se ha realizado eh, a nivel in, empresarial, es un estudio muy reciente, se determinó cuáles eran las habilidades que más, habilidades eh, que, que sí, que más... Eh, necesitan las industrias el día de hoy y la número uno como dice, allí, como dice allí trabajo en equipo y por eso fue que lo trajimos a colación trabajo en equipo es la la habilidad que más se necesita luego está liderazgo luego está comunicación asertiva servicio al cliente conocimiento del cliente capacidad tenemos también eh, capacidad analítica y de resolución de problemas, que muchas veces uno pensaría, ¿no? Lo que se quiere de un profesional primeramente es eso, que tenga capacidad, que, que analice, analice, que resuelva, que haga, ¿verdad? Eh, tenga resolución de problemas, pero no es la número uno, es la número cuatro. La número uno es trabajo en equipo. ¿Ves lo importante? Que es, es este tema para poder traerlo el día de hoy precisamente porque está en el ranking, en el número uno de lo que más se necesita. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo eficaz es importante no solo para una organización tenga éxito, sino también para que los propios miembros tengan éxito. Y aquí es donde yo quiero que entremos en un, un diálogo y, y que podamos aportar ...para poder analizar eh, este tipo de, de mensajes o este tipo de pensamientos. ¿Por qué el trabajo de equipo es importante para, no solamente para la empresa, sino para los miembros? ¿Por qué podríamos decir de que si logro éxito en mi empresa, o logro éxito en mi trabajo, en el equipo como estudiante, en el grupo del curso, también voy a sentirme beneficiado yo? ¿Verdad? Es, es interesante... Porque a veces creemos de que okay, estamos en un equipo y si tiene éxito, y se lo lleva líder y punto. No, hay un error en ese pensamiento. Cuando tenemos un, un aspecto como que, que vamos a tener éxito como equipo, como persona me tengo que sentirme orgulloso, me tengo que sentirme que es, tengo, estoy logrando eh, mi desarrollo profesional, estoy logrando eh, metas personales. Estoy logrando metas también con el equipo, porque todos nos beneficiamos. El tener un trabajo de equipo exitoso hace que la empresa tenga más rentabilidad y eso hace que me dé más estabilidad a mí de trabajo. Entonces también es un beneficio para, para mí mismo. Difícilmente usted va a estar en una organización donde haga un trabajo en equipo y que usted no se, no se vea beneficiado es algo muy difícil, porque entonces no sería trabajo en equipo, sería trabajo para una sola persona. Eh, tu análisis en este aspecto, ¿qué me dirías, don Max? Don Heiner, eh, qué bueno que estás dando este tema, porque siempre he considerado que de importancia, y por lo que me ha tocado también impartir en seminarios, en conferencias, este tema, lo hemos dado mucho con Team Building, que son muy buenas actividades de cuerdas altas y cuerdas bajas. Y hoy en estos tiempos de pandemia eh, hay estudios que han señalado que dentro del trabajo en equipo hay que contar con una serie de habilidades blandas que se han venido a incorporar al nuevo concepto, porque las típicas siempre han sido, digamos, relaciones interpersonales, ha sido comunicación. Pero hoy, Don Heiner, viene un tema muy importante que no podemos olvidar, y a la audiencia se lo digo, que la parte resiliencia, y esto ha tomado mucha, mucha, mucha consideración, y usted recordará cuando tuvimos a nuestro amigo común, no, el doctor Morgan, don Jesús Morgan, que un saludo, por cierto, don Morgan. Jesús en este momento, y que él nos viene a exponer este tema y ahora se ha transformado no solo en una cuestión de que es una moda, es una tendencia, está comprobado que la resiliencia, la comunicación asertiva, hoy la toma de decisiones, la parte mmm, motivacional y hay un tema que esta semana creo que se lo habían enviado, señor Género, que fue un artículo que publicamos en Mercados de Tendencias sobre la administración por valores, la APV, son parte de las nuevas situaciones que el trabajo en equipo nos viene a pedir. ¿Por qué hablamos así? Porque mmm, vienen una serie de conceptos o situaciones que nos están enseñando a ver, ya no solo resolver problemas, sino cómo hacer de los problemas, don Heiner, oportunidades de crecimiento y oportunidades de mejora, porque el trabajo en equipo, a veces la gente lo ha visto muy mmm, distorsionado, que es ambiente de motivación, ambiente de cordialidad, ambiente de cohesión, y es cierto, eso no lo dicen los libros, pero también tenemos que tomar en cuenta la importancia de cómo el trabajo en equipo también es Cómo saber canalizar las diferentes situaciones o factores, don Heiner, que nos vienen a afectar en el amplio sentido de la palabra. Dentro de esto podemos hablar lo que es eh, la depresión, que por cierto, y ahí me asumé a la actividad que se hizo el día de ayer sobre la prevención del suicidio. Y eso es un tema que ha incidido sí. mucho dentro del trabajo en de equipo. Yo quiero destacarle hoy a la audiencia tenemos que preocuparnos no solo por sacar los objetivos y las metas de una empresa, sino también por la calidad de vida de las personas, que eso es un tema que también es otro enfoque dentro de trabajo en equipo, que es, además de habilidades, ver también calidad de vida, y en calidad de vida estamos hablando seguimiento periódico a la persona bienestar personal, bienestar espiritual, bienestar social y me llamó la atención eso sí porque se ha hecho una campaña masificada sobre la prevención del suicidio y es que en estos tiempos se ha dado un tema de que la depresión de que el tema soledad, de que el tema mm, eh, suicidio ha venido a calar muy hondo y esto en las empresas también es un tema que debemos de trabajarlo constantemente cómo ser personas integrales, personas eh, holísticas que seamos capaces de aprender en estos tiempos en trabajo de equipo lo que es la parte fundamental del ser humano que es su bienestar su interiorización y su canalización y un consejo que yo siempre le doy a los diferentes equipos en las empresas sea público sea privado sea una pyme es el hecho de mantener una buena administración por valores, que esta comienza con la alta gerencia de las empresas, y lo digo por lo siguiente, porque se tienen que dar acciones que promulguen las buenas prácticas, no solo éticas, sino las buenas prácticas personales, las buenas prácticas sociales, y las buenas prácticas digamos espirituales. Y lo hablo así porque para mí debe ser muy importante, mmm, igual que para toda la audiencia, canalizar ese detalle, que una administración por valores es cuando uno promulga acciones, valores o atributos que generan grandes ambientes organizacionales, grandes climas laborales y además de eso don Heiner y a la audiencia que son esos ambientes en donde se promulga la unión, el espíritu, la sana competitividad la filosofía empresarial del bienestar del colaborador de la colaboradora y además de eso eh, los buenos aprendizajes por eso soy muy mm, insistente de que un buen trabajo en equipo también va consolidado por la filosofía de valores, va consolidado por la comunicación asertiva, y que para ser un líder o una líder de equipo, tienes que ser esta persona especializada en promulgar, no solo la alta motivación, sino destacar lo bueno de las personas, evaluar por crecimiento y por qué lo digo, yo sé que tal vez aquí voy a meter el dedo en la llaga, Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados en la cultura latinoamericana que nosotros demeritamos, no vemos el progreso y yo siempre lo digo. Hay una frase que a mí me encanta montones que lo dice así. Qué fácil es demeritar y poner en ridículo a colaboradores, colaboradoras delante de empleados, de clientes, de proveedores, pero qué difícil es celebrar y destacar méritos ante compañeros, ante compañeras, ante colaboradores, ante proveedores, ante clientes externos y destacar a la persona. Porque en esos tiempos el trabajo de equipo también tiene que darse con asertividad. Y vuelvo a insistir sobre la asertividad. Tenemos que destacar lo bueno que ha hecho la persona. Felicitar los pequeños logros, porque el trabajo de equipo Bien. tiene que ser de pequeños pasos. Y qué puede ser un paso? Una actitud qué puede ser otro paso? una nueva filosofía. ¿Qué puede ser otro paso? Un manual de ética. Entonces, es ir dando esos pequeños pasos que nos llevan al final a grandes resultados. Y esto usted y yo lo hemos visto constantemente, no solo en el tema académico, sino en el tema experiencia profesional. Y por lo que me ha tocado ver, yo he llegado a lugares en donde se vive en cultura tóxica, de que lo malo es lo que prevalece porque es un status quo. Y yo lo que digo es que rompamos ese status quo y hagamos un nuevo paradigma que es el paradigma de la asertividad el paradigma de la evolución, el paradigma del cambio, el paradigma del crecimiento. Y también, Eugenio, yo lo digo, es que esto no es solo para la empresa, vale para la familia, vale para la vida cotidiana. La familia es un equipo también. Y yo siempre he dicho, nada nos cuesta en la familia agradecer, nada nos cuesta destacar lo bueno de nuestros integrantes, sea esposo, esposa, mamá, papá, hermanos, hijos o hijas o primos, y cómo eh, han logrado crecer, porque es que yo veo eso, porque son las enseñanzas que nos dejan las grandes situaciones de mercado y las grandes situaciones de entorno y cómo aprender de eso, ¿No, Precisamente dentro de los elementos de un equipo de trabajo de equipo de éxito está, el primero es la comunicación abierta, se dice que eh, cuando hay comunicación abierta es donde los, eh, los integrantes del, del equipo eh, comunican, reciben también eh, la información de una forma eh, asertiva, como bien los has indicado de una forma directa y donde también puedan opinar a sus puntos de vista, ser considerados en las ideas, pues vamos a tener algo exitoso, pero cuando es solo una persona a la que habla y una persona dice lo que hay que hacer y los demás no participan y los demás no hablan, no opinan Realmente ahí estamos fallando, estamos teniendo una dificultad para lograr un trabajo de equipo de éxito. La comunicación es uno de los puntos, de los pilares importantísimos. Voy a recapitular cada uno y si gusta luego hacemos un resumen de, de, de todos de acuerdo a tu, tu, tu excelente opinión. De la dirección y objetivos claros, aquí es importante que el trabajo de equipo muchas veces fracasa porque no tiene claro cuál es su meta, cuáles son sus objetivos, qué, cuál es lo que es, qué es lo que está buscando como trabajo en equipo. Y cuando no existe esa dirección, no existe la definición clara de objetivos, pues es como estar en el mar y nadar para cualquier lado, no vas a llegar a ningún lado porque no tenés claro hacia dónde vas. Entonces, igualmente, en la organización, en, en tu universidad, en tu colegio, eh, en tus eh, actividades educativas, eh, familiares, pues esto es algo que realmente se ve. No hay dirección y objetivos claros. Luego que exista el sentido de la responsabilidad. Cada quien, los miembros de su equipo debe saber que es responsable de precisamente si algo se está dando y algo está sucediendo y está, está mal, pues y yo me doy cuenta, yo tengo que levantar la mano y decir un momentito, aquí hay algo que no está bien Aquí hay algo que tenemos que corregir, tenemos que corregirlo, no podemos seguir así, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, no, la, la verdad, si el líder no se dio cuenta, no pasa nada. No, tenemos que tener sentido de la responsabilidad, porque muchas veces en las organizaciones dejamos pasar cosas y cuando ya es la torta de más grande, como dicen, ahí es donde queremos reaccionar y ya es demasiado tarde. Ya hay mucha pérdida para la empresa, mucha pérdida para la organización y ya es muy difícil y ahí es donde vienen los fracasos. El otro tema es delegar tareas, delegar tareas, y pasa mucho en aquellos líderes que se dejan, que, que tienen que hacer, tienen un equipo para trabajar, pero solo una persona lo hace porque siente que no, que no hay nadie más que pueda hacer esas tareas, y eso es un grave error, hay que delegar tareas, y no hay situación más importante en un trabajo en equipo es saber de que a mí como miembro me asignan alguna tarea para realizarlo, o yo también asumo porque tengo experiencia o porque tengo la habilidad o porque me gusta yo quiero trabajar en esa tarea entonces que me la deleguen entonces este es de los dos puntos de vista tanto de la persona que tiene sus tareas y que debe delegar, por supuesto que no va a delegar responsabilidad si va a delegar la tarea y Va a tener un, un tema de control, sobre todo pensando en gerentes, pensando en supervisores, pensando en, en jefaturas. Pero si sí puede delegar tareas y darle un control para saber si se está haciendo o no la tarea de manera adecuada y de manera oportuna. Entonces, de, de, estas, de la delegación de tareas, del sentido de responsabilidad, de dirección, objetivos claros y comunicación abierta, los cuatro pilares para un trabajo de equipo exitoso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? Eh, don Heiner, es que son puntos que no podemos dejar de lado, por eso yo vuelvo a insistir en esto. Los objetivos comienzan y siempre me ha tocado trabajar con conformación de equipos de alto rendimiento. Hay una bonita matriz que yo en algún momento planteé, por decirlo así, que es una matriz que engloba cuatro posibles escenarios de objetivos. No lo digo por Smart, por el contrario. Más bien, aquí la englobamos por eh, objetivos positivos, objetivos negativos en diferentes situaciones. Entonces yo la llamo una matriz de percepción. A veces la gente me dice, Max, pero de dónde saca usted esto? Porque cuando yo veo los objetivos, los objetivos también se manejan por percepción y la percepción son los diferentes comportamientos, ideas y filosofías que promulgan los colaboradores o colaboradoras en una empresa. Entonces podemos hablar de que pueden haber objetivos positivos, pero actitudes o actitudes negativas pueden haber actitudes o actitudes negativas y objetivos negativos y eso casi nadie lo ve así y es un tema muy interesante porque la experiencia me ha enseñado que muchas veces hemos planteado Objetivos muy altos, muy ambiciosos y a veces las acciones, las actitudes o las aptitudes pueden ser muy negativas. Y yo siempre he dicho que llegar al escenario ideal que es objetivos positivos, acciones y aptitudes positivas sería lo idóneo. Y no, y no es fácil consolidarlo, Heiner, porque vuelvo a insistir que los objetivos es más que todo finalidades, propósitos que tienen que llevarse a cabo, pero que se puedan cumplir, porque un problema que tenemos y lo he visto es que nos ponemos metas muy altas. Siempre digo yo a la gente en procesos de consultoría o a gerentes de empresas. Tenemos que ser muy claros con lo que tenemos en presupuesto, con lo que tenemos en el plan estratégico, porque esto tiene que ir de la mano de los planes estratégicos. Lo que pasa es que ahora viene otro factor y es el factor pandemia. Resulta que la pandemia nos está enseñando ahorita que ya los planes estratégicos no pueden ser tradicionales. Ahora tienen que ser planes estratégicos adaptables, maleables a cualquier situación de entorno donde los equipos estén preparados de una manera más asertiva, de una manera más resiliente y estamos hablando de que tiene que ser esa, ese conglomerado de mm, talento humano que sea capaz de tener la visión y la percepción de poder ver soluciones creativas en momentos impensables y es que eso es otro tema, porque yo sé que los libros nos dicen que los objetivos se planifican de uno, de cuatro de cinco años y ya ahora la pandemia nos está enseñando que no y nos está dejando situaciones nuevas y no estoy diciendo que eso no vale, sino que es cómo saber entender que si usted planifica cinco años, cuáles situaciones pueden darse imprevisto que haya que cambiar en el engranaje empresa y poderlas adaptar a la situación de entorno, porque ahora el mercado nos está dando lecciones y lo digo abiertamente vea le, le, eh, la pandemia, lo que nos dice a nosotros como profesionales en la rama empresarial que tenemos que adaptar las empresas a nuevos modelos y vea lo que pasó en el mercado con Uber, lo que pasó con Airbnb y vea las tradicionales en el caso como por ejemplo el sector inmobiliario que ha resentido esto fuertemente o incluso las tiendas de ropa las tiendas de accesorios que muchas de estas tuvieron que cambiar el enfoque y otras simplemente desaparecieron y es muy doloroso decirlo así, ¿por qué? porque tenemos un problema y yo lo noto cuando uno ve el trabajo en equipo. En la empresaría costarricense, yo siempre he dicho que tenemos varios escenarios. Los escenarios de empresas consolidadas, grandes y maduras, los escenarios de empresas que viven del día a día y los escenarios de empresas familiares y hasta modelos de pymes que simplemente se abocan por ver el dinero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que haber, en el trabajo en equipo tiene que adaptarse para todo tipo de entorno en donde tiene que haber planificación en donde tiene que haber capacitación constante del, del, del, del talento humano, en donde tiene que haber delegación de tareas, porque lo digo abiertamente, a veces nos hemos encontrado modelos de pymes en donde yo me encuentro que el dueño es el que hace todo, la dueña es la que hace todo y que a veces no se delegan funciones en colaboradores inmediatos, el tema de compartir una filosofía de valores, el tema de tener un principio. Ya se me ha pasado, yo les digo, ¿cuál es su idea de una empresa? Vender. Y yo a veces digo, sí, pero ¿de qué forma? De que la gente me compre y generar dinero. Sí, todos queremos el dinero, no, yo estoy de acuerdo, está bueno, pero el tema es. ¿Cómo saber plantear modelos de negocios basados en el trabajo en equipo? ¿Cómo saber utilizar en la vida cotidiana el trabajo en equipo? ¿Cómo saber mmm, utilizar la delegación de tareas y confiar en lo que la gente es buena? Eh, ¿Cómo saber desarrollar talento? ¿Cómo saber desarrollar capacidades a través del recurso humano? Y también, eh, don Heiner, la buena comunicación, uh -huh. porque es que yo insisto, yo insisto. ¿Qué hago yo como CEO? o que hace usted como si, con gritarle a la gente, con demeritar, con ridiculizar, con, con exigir a punta de coerción y a veces la gente confunde esto y me pueden decir, pero usted me está diciendo que hay que dejarlos hacer, no, el respeto nace a partir de que usted sepa decir las cosas, por eso insisto en una comunicación abierta sepa decir las cosas y sepa pedir con autoridad porque la gente no sabe pedir y yo he estado en empresas donde uno se enfrenta a correos electrónicos amenazantes si usted no hace esto, será seriamente considerado para una próxima planilla si usted no hace esto, será seriamente considerado para cursos de universidad si usted no contribuye con la organización vamos a tomar medidas eh, de primera necesidad, entonces Estoy de género, vuelvo a insistir que es importante primero canalizar la importancia de saber trabajar con el talento humano segundo, el respeto nace a partir de que usted como dirigente respeta a los demás y ahí hablo muy vehementemente porque yo me he encontrado organizaciones donde hay gente que respeta hay gente que seguía por los gritos que para ellos eso es la administración ahí estamos hablando de la edad media empresarial estamos hablando de la media empresarial y eso ya pasó hoy estamos en tiempos de canalización, en tiempos de cambio en tiempos de mejora, en tiempos de promulgar buenas prácticas y en estos momentos de poder darle calidad de vida a las personas y llevar a la gente con sesiones de motivación, sesiones de terapia sesiones de identificación de necesidades de miedos, porque ahorita estamos rodeados en estos momentos en una sociedad de miedos, yo veo los medios de comunicación como nos eh, dan información, muchas veces trágica eh, en estos tiempos, eh, información negativa también, y hay que tener mucho cuidado porque esto puede promulgar comportamientos nefastos. Entonces, también hay que pensar en la buena comunicación, en los objetivos, y hay que pensar mmm, constantemente en una filosofía que nos venga a dar un enfoque integral, holístico, diferente, que nos puede brindar grandes enseñanzas porque todos o todas somos importantes en un equipo no hay nadie más, no hay nadie menos compartir, poder eh, tener la capacidad de generar diálogos empresariales, siempre es bueno hacer realimentación de cómo va el equipo en términos de objetivos y metas en una empresa. Y yo creo en las sesiones de realimentación, pero saber decir las cosas, no de meditar sino ver, por ejemplo, que yo puedo decir, Don Heiner, excelente el informe de procesos que usted me hace y ese diagnóstico que usted está presentando porque nos está indicando el punto crítico. Sin embargo, don Heiner, acordémonos que es muy importante contemplar este otro sector. Esto lo agregamos al informe y va a ser espectacular. ¿Y qué estamos diciendo, don Heiner? Simplemente vea la forma como se dicen las cosas, porque es mm. un tema, es como saber decir las cosas. A veces la gente me dice, eso es una forma elegante de regañar. No, no, eso no es así. Eso no es así. Regañar es demeritar. Y ahí sí le cuestiono a la persona eso. No, regañar es demeritar y dejar en mal a la persona. No, aquí estamos hablando lo importante la evolución, la creatividad, el desarrollo que ha tenido un Heiner versus lo que podemos agregar y que un Heiner siga creciendo como persona. Porque es que yo digo, las palabras tienen un poder en el trabajo de equipo que pueden aumentar tu fidelidad, tu pertenencia, o te pueden destruir y generar resentimientos. Y yo digo, entonces ya hay resentimientos Don Heiner, dejamos de hacer trabajo en equipo, entonces ya no tenemos sí. una filosofía, ya no tenemos dirección, ya sí. no tenemos valores, o eh, el otro tema, eh, hay un síndrome que en la empresa está catalogado el síndrome de híbrido no sé qué tanto ha escuchado usted de eso y es un trabajo en equipo, se ha visto mucho el síndrome de híbrido, ¿qué significa? Eh, se considera una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud en donde mmm, psicológicamente se dan comportamientos de que hay personas de que pueden ser líderes de equipo y creen que son indispensables para la empresa, que tienen la verdad absoluta y que solo por ellos pueden pasar las buenas decisiones ese es un tema que casi nadie lo habla y yo siempre digo que esto pasa con las personas que tienen muchos años en puestos gerenciales donde caen en zonas de confort y que se quedan con lo que aprendieron, no se reinventan, no se realimentan, porque también otro tema que yo discuto, trabajo en equipo, es la constante certificación, la constante capacitación y la adquisición de nuevos conocimientos para evolucionar, que eso se llama educación continua. Para mí es otro tema que tiene que ir ahí de la mano eh, que si nosotros no nos capacitamos y como jefatura no vemos la importancia de aprender o escuchar, ¿en qué caemos? Simplemente caemos en hábitos de eh, zona de confort, verdad, absoluta, uh -huh. ¿Y, qué, y ¿qué pasa con esos puestos? Tarde o temprano los terminarán relevando y la persona cae en un estado de realidad que en, que se cuestiona por qué a mí, y esto pasa mucho en las organizaciones que tienen gente con años en puestos gerenciales, hay una nueva filosofía que es inglesa y que los norteamericanos la adaptan, que es eh, la permanencia mm, no más de cinco años en una organización, yo sé que esto es un tema muy delicado de mencionarlo, pero es para puestos gerenciales, puestos de equipo, en donde la persona se le da un tiempo máximo de cinco años de servicio y si no se traslada a operaciones en otro país, a otro departamento, para poder eh, generar nuevos conocimientos, nuevas eh, enseñanzas. Entonces, yo siempre digo, vean, Heiner, aquí está usted tomando en cuenta tres temas importantes, que además de Libri, yo veo esto. La escucha todos somos importantes. Así sea el misceláneo, miscelánea, el oficial de seguridad, recepción en una empresa, todos somos importantes. Empatía, la capacidad que usted tiene, Heiner, de demostrar interés por situaciones que una persona está experimentando, sea depresión, sea de desánimo y, y, Heiner, el lenguaje no verbal, la postura corporal, como persona, sea dirigente o no dirigente, es fundamental. Entonces, no Heiner, eh estos tres aspectos que usted menciona, ¿por qué también serán igual de importantes? Sí, eh, bueno, antes quiero enviar un cordial saludo para Vilma Torres, que por ahí nos está reportando a través del Facebook Live de Cartago Medios, también para quien nos estaba observando, eh, también, y nos estaba escribiendo, y ya se me perdió aquí el mensaje que tenía, para los amigos que están a través de cartagomedios.com, también, muchas gracias. Para los que nos están escribiendo a través del WhatsApp, 72066990, eh, un saludo. Dice que, que magnífica misora, dice Max, lo, lo felicito. Me estaba felicitando eh, doña Vilma, así que para ella, un abrazo. Natalie Rojas también estaba con nosotros acá. Y eh, para los que están eh, preguntando, consultando, eh, porque dicen que entraron tarde y que. Bueno, no querían perderse el programa. Tranquilos, el programa está quedando grabado, va a quedar en el Facebook. Lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a subir a la página de Cartago Medios en la sección de café empresarial para que no se lo pierda. Continuamos. No, no, en el... sí, sí, eh, señor, aprovecho, aprovecho para mandarle un saludo cordial a Vilma Torres, una vecina mía que me está apoyando últimamente y doña Vilma. Un abrazo fraterno y gracias que nos está escuchando igual a Yadira Cascante Yadira que es Cascante. una tía mía y que nunca se pierde los programas y como es parte de la familia yo le digo gracias de todo corazón, un abrazo un beso a la distancia que siempre nos escucha a toda nuestra audiencia también yo les digo gracias que siempre nos están apoyando a la gente hermosa de Cartago, que este programa es de ustedes los Cartagos que nos están dando siempre ese ánimo, esas vibras y que uno no eh, tiene palabras como agradecer Toda esa gente que es linda y que nos apoya, a natalie también, un abrazo a la distancia, qué bonito que están con nosotros y que están compartiendo cosas buenas, que están escuchando eh, el tema hoy que es de importancia y como dice ¿verdad, Don Heiner, este queda grabado también para los que quieran volverlo a escuchar, a um, eh, ponerlo, a compartirlo con otras uh -huh. eh, personas, está a la disponibilidad, pero hey, Don Heiner, y usted me decía, estos tres puntos, cuando uno escucha empatía del lenguaje no verbal, don Género, ¿por qué esto también será tan importante, verdad? Sí, exactamente. Bueno, David Arias, también gracias, David. Eh, con respecto a, a las habilidades comunicativas, es que dentro de las habilidades comunicativas no es solamente cómo saber expresarse, sino también escuchar. Hay que saber escuchar, hay que saber, bueno, una persona está molesta, eh, uno tiene que detenerse y escuchar a la persona, porque muchas veces solamente, solamente con escuchar ya esa persona va a ir bajando, la persona se, le va, se va a ir calmando, porque se está desahogando y es importante que se que libere eso, ¿verdad? De alguna manera, y uno esperar y escuchar. Eh, la empatía, la empatía eh, como líderes, como personas que estamos eh, con un equipo de trabajo, tenemos que entender que no todos los días amanecemos igual todos los días estamos con esa energía, con esa alegría, con ese ánimo. Póngame en tareas, que yo hago todo lo que sea, ¿verdad? Porque también va a haber momentos en que estoy cabizbajo, que estoy desmotivado, que no quiero nada, que no quiero que me digan pero absolutamente nada, ¿verdad? Y, y son, son formas de estados de, de la gente, de las personas. Entonces hay que tener esa empatía, porque ahí no sabemos qué está pasando esa persona puede ser que alguien está enfermo en su casa, su hijo o su hija está enfermo, está pasando por un mal momento, no lo sabemos, entonces hay que ser, eh, hay que tener empatía en, en, en ponerse en los zapatos de esa otra persona, así, así de una forma muy sencilla, porque de esa manera pueden entenderlo mejor y muchas veces eso es como comunicación, con comunicación, como llegar a decir, mira, te pasa tienes algo, tienes algún problema, quieres conversarlo? Te puedo ayudar en algo, te puedo ayudar a escuchar, te puedo dar algún consejo, o simplemente no quieres que te, que te pregunte, no hay problema. Hay que saber hacerlo en momento lugar, eh, y lugar eh, apropiado para hacerlo, sobre todo para entender a esa otra persona. La empatía es algo muy, muy importante porque muchas veces podemos juzgar sin saber y podemos hacer sentir mal a alguien con nuestras bromas, con nuestros comentarios, ¿verdad?, y eh, lo que vamos a provocar es que un distanciamiento entre esa persona y el equipo. Y eso no es bueno. Y después usar el, el, el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no, no verbal? Por ejemplo, ¿qué visualizas, qué visualizas, don Max, en la imagen que representa el lenguaje no verbal de la que estamos presentando en este momento? Eh, Heiner, precisamente ahora que usted lo ve, una persona proactiva, una persona altamente motivada, ¿verdad? Una persona con gran energía, porque viera que el lenguaje no corporal es más delatur que el lenguaje verbal. Y en el lenguaje no corporal nosotros utilizamos algo que se llama kinestesis. La kinestesis quiere decir propiamente la capacidad de utilizar los sentidos y el cuerpo para manifestar una idea o una acción. Y muchas veces hay cosas que son muy evidentes, con las cuales hay que tener cuidado porque ahora nosotros también Dentro de la parte empresarial, usted lo ve, tenemos una serie de aristas con las que hay que tener mucho cuidado. Dentro de esto estamos hablando de la reforma procesal laboral, ¿verdad? Que habla sobre estos detalles. El tema de lo que es la inclusión. Y el tema de lo que es la parte racial, la parte nacionalidad, la parte de tendencias políticas, la parte de diversidad de género, que fueron ahora nuevas situaciones que nos vienen a cambiar el panorama y en trabajo en equipo también aplica, porque uno dice, cuando se utiliza la kinéstesis para comunicarse, manifestar y enfocar, hay que tener sumo cuidado como utiliza uno las manos, el cuerpo, eh, propiamente lo, el rostro, los ojos, la parte vocal, porque podemos manifestar ideas que tal vez para otra persona pueden interpretarse desde otro punto. Podemos manifestar gestos que para otra persona pueden ser cosas que no son bien vistas. Entonces, eh, Heiner, esto que usted dice, yo también soy muy insistente, que hay que tener mucho cuidado como uno ve a las personas, incluso hay cosas que uh -huh. ahora el tema de los saludos nos ha cambiado mucho el panorama entre géneros, porque a veces el tema este, los besos en la mejilla, a veces el tema este, los abrazos, se ha vuelto un poquito delicado, hay gente que no le gusta, ahora con la pandemia ha sido un tema de que es el famoso... Eh puñito o simplemente ahora un adiós Cualquiera. y ahora el famoso pod que esto nos ha venido a dar una serie de enseñanza muy fuerte sobre lo que ha sido ahora la comunicación. Y de ahí que del por qué ahora tenemos que tener capacitación, discernimiento, de cómo enfocar, porque yo en el caso mío, el consejo yo siempre lo doy a las personas cuando tratan a alguien por primera vez, para mí es importante el marco del respeto, el marco de la seriedad, darle a la persona su mérito, su honor, uh -huh. sus calidades que se merece. Eh, para mí el don Odoña es importante, o si no, hay gente que le molesta. Y yo he aprendido, por ejemplo, el lenguaje, a veces, no verbal, ver, digamos, cómo la persona se comporta, ya sea que lo trato con el nombre, o en la parte verbal si pregunto, eh, don Heiner, ¿cómo le gustaría ser llamado? Don Heiner, Heiner, compañero, eh, para poder sí. entenderlo, comprenderlo mejor. Y es algo que yo siempre he dicho, preguntando nos entendemos. O cuando veo gestos de la persona corporal, cómo se comporta, yo digo, sí, puede ser que esta persona es muy seria, puede ser que no le gustan las bromas, puede ser que se aburre en las reuniones que son muy largas y tendidas, puede ser que le gusta interferir. Entonces todo esto nos hace comprender también eh, qué tipo de canalizaciones o fuerzas podemos ver en donde una persona por sus habilidades puede servir mejor, porque hay una parte muy importante para mí, la kinestesis es fundamental, para comprender a nivel de comunicación no verbal eh, cosas como la parte gesticulativa la parte expresiva y hasta para manifestar un enfoque una idea la sutileza como tenemos que ver las cosas porque yo he aprendido que uno siempre tiene que darle eh, transformación a las situaciones en la parte corporal yo digo transformación ¿Cuántas veces no nos ha pasado usted y a mí que a veces dentro del mismo programa hemos tenido situaciones a veces adversas y que hemos hecho usted y yo? Y no nos decimos nada, simplemente hagamos y ya, y listo, y veamos la solución a lo que vinimos. Porque otros en otro momento pueden decir, mira, ¿y ¿cómo es posible que aquí la gente no quiera colaborar? ¿O mira, ¿cómo es posible que esto no se hizo? Y hasta estuviéramos gritándonos y hemos aprendido que la parte apertura, uh -huh. la parte no verbal es importante, y es importante para poder enfocar, uh -huh. dirigir, y plantear. Pero también un no genera algo muy importante, sí. usted que lo vive constantemente, sí. ¿cómo esto nos puede, nos hace cambiar mucho hoy la fisonomía de las personas en tiempos de pandemia, un Heiner? Sí, y no solamente ah. eh, por el tiempo de pandemia, sino también ya a nivel digamos que eh, normal, lo que está viendo ahora Dinamarca clean, ya Dinamarca pues volvió a la normalidad. El, el tema es que eso que usted dice es, es muy cierto, eh, cuando no hay buena comunicación, vienen los gritos, vienen las llamadas de atención, sin imaginar que hay otras personas alrededor. Recordar que cuando queremos corregir, hay que hacerlo en privado y cuando queremos pues, aplaudir, eh, queremos felicitar, pues hay que hacerlo en público, porque eso es parte de la naturaleza humana, a mí no me gusta que me regañen delante de otras personas, de otros compañeros, si me lo tienen que hacer, que me lo hagan en privado, pero si me tienen que felicitar que lo hagan en público, la gente se dé cuenta, porque eso es lo que nos gusta, como personas no podemos ocultarlo, eso es lo que nos gusta, y eh, eso que mencionas es, es algo muy cierto, y yo quisiera, eh, porque este tema es, es, es, es eh, muy grande, realmente no, no podemos abarcar en un solo programa esto, o sea, va a quedar pendiente otra parte de trabajo en equipo. Y yo quisiera agregar que otro elemento que es como parte la habilidad es de las habilidades que tiene que tener para un trabajo en equipo eficaz es precisamente la planificación, algo que vos mencionaba. por cierto cuando mencionaste de situaciones que hemos tenido que vivir en nuestros proyectos, de alguna u otra manera, no nos salió algo, tuvimos que, bueno, llegué y cuando me iba a conectar, estaba reiniciándose la máquina, estaba fuera del aire, etc. Eh, ¿Qué hubo? Hubo comunicación, cuando Max pasó esto, ¿quieres que esto y, esto y esto y esto? Entonces, estoy comunicando, estoy indicándote lo que sucedió, eh, porque estabas preocupado, porque estabas de mirar, te estoy esperando, no hay conexión, eh, pasa algo te pasó algo, ¿verdad? entonces hubo ahí una, una preocupación y hubo una respuesta, bueno, no es razón de, de lo que se dijo, porque está, está viendo esa comunicación verdad? el invitado, nos, eh, no pudo para este sábado, tenemos que eh, hacer un plan B ¿cuál es nuestro plan B? bueno, aquí tenemos nuestro plan eh, es, es importante el tema entonces de la planificación cuáles son las metas alcanzables que tenemos, pero algo muy cierto que decías, ya no se ve tanto a largo plazo, porque sí hay que tener metas a largo plazo, pero también se está dando importancia al corto plazo, porque este mundo está cambiando mucho, y está cambiando de una forma radical, por eso está tan de boga, tan de moda, el tema de transformación digital, pero esa transformación digital no es para hacerlo en dos, tres años, es una transformación digital de prácticamente meses, y eso es lo que nos ha obligado a definir, entonces, nuevas prioridades y a tener un desarrollo de estrategias y planes de acción necesarios. Estrategias, es cómo nos vamos a parar en el partido. Así, así es simple, ¿verdad? Y cómo, como organización, nos vamos a, a organizar, cómo vamos a definir las tareas, cómo vamos a llevar el día a día para salir adelante. ¿Y qué pasa si se dan eh, situaciones anómalas a nuestra normalidad? Tenemos que tomar planes de acción, hacer planes de acción. Entonces, yo resalto acá en esta, en esta imagen que estamos viendo algunas palabras claves que para ir aterrizando y ir cerrando hoy nuestro programa, que está el tema de metas que sean alcanzables, porque muchas veces cometemos el error de crear metas que no son alcanzables, que son muy difíciles, y ahí es donde fracasamos. Entonces, tenemos que tener metas alcanzables, tanto a largo como a corto plazo. Pero tenemos que definir prioridades, sobre qué prioridades vamos a trabajar, porque a veces hay 200 actividades, y yo digo, bueno, Julano, haga usted 100, usted haga las otras, no podemos hacer eso, no nos da el tiempo, no nos da la capacidad de análisis para tantas actividades, tenemos que priorizar, priorizar, usar aquella herramienta del Pareto, del 80-20, que, que uno de esos programas, a mí me parece que es muy importante, no solamente para nuestros estudiantes que, que a veces se están con nosotros viendo los programas, sino también para todas las personas, para aquellos emprendedores que también no han tenido esa oportunidad de recibir herramientas universitarias, que también tengan esas herramientas que le permitan definir prioridades, o sea, cómo yo puedo, quiero de 20 actividades o situaciones o características o defectos de calidad, ¿cómo puedo hacer yo para definir mi prioridad? Para definir el 80-20, o sea, muchas veces 20% de esas causas me ayudan a dar solución al 80% de toda mi problemática. Eso se llama el 80-20, eso es lo que se crea como el pareto drama. Y es muy sencillo de hacer, muy, muy, muy fácil de, de manejar. Entonces, ¿cómo puedo yo priorizar? Ahora sí, si yo trabajo entre lo más importante, se, se ve mucho también con las quejas de los clientes. Cuando yo eh, priorizo sobre lo, de lo más que se quejan nuestros clientes, entonces puedo atacar un gran porcentaje de mis, de mis problemas. eso es parte importante de la priorización. Con ello, entonces, de desarrollo, estrategias, cambio la forma de atender al cliente, cambio la forma de producir, cambio la forma de brindar el servicio, cambio la forma de promocionar, cambio la forma de organizar el personal. O sea, hay tantas acciones que podemos tomar en cuenta gracias a ese trabajo, a esa definición de prioridades, que vamos a lograr algo que... Que siempre tenemos que buscar, que es la mejor actividad. Excelente esta acepción que nos da don Heiner, porque cosas que nunca podemos dejar de lado, y lo que decía un principio, cuando uno establece metas y objetivos tienen que ser sí, alcanzables, ajustados a la realidad de un departamento, de una organización, de lo que son los miembros de un equipo, eh, lo que es la parte de las prioridades que será, y eso ustedes en Ingeniería Industrial lo hacen muy bien con el famoso posteo de actividades ABC que a mí nunca se me olvida de eso cuando uno habla de posteo de actividades ABC que siempre uno las clasifica por A las de primera urgencia, primera prioridad B de segunda prioridad, pero que no son tan urgentes y las hay ni tan de primera prioridad ni tan urgentes. Y eso nos hace ver eh, cómo nosotros también um, hay otra situación que yo digo que dentro de esto tiene que ir de la mano estas que estamos viendo en palabras claves con la parte de trabajo en equipo, que es también la sensibilización, porque una de las cosas que cuesta mucho cuando uno conforma un equipo un género, y lo digo aquí a la audiencia, es la sensibilización. ¿A qué me refiero? El tener la capacidad de poder conectar con las personas cuando se empieza a conformar un equipo, explicar la importancia de tener un equipo, las razones de conformar un equipo y del por qué se comparten nuevas ideas o nuevas filosofías, porque esos son los retos y desafíos sí. que yo siempre le he visto a la alta gerencia en una empresa. Vea, por ejemplo, qué pasa cuando llega una nueva jefatura a una empresa, viene con su idea, Viene con su percepción, su concepto y trae a su gente. Y eso es una de las cosas que cala mucho cuando nos encontramos colaboradores o colaboradoras que ponen actitudes muy reticentes, muy reaccionarias, muy arbitrarias de tal vez no darle la oportunidad. Yo siempre he dicho, demos por lo menos seis meses para conocer a la persona, conozcámosla abiertamente y no nos dejemos llevar por los rumores que nos digan de otro lado. Sí escuchar, pero no tomarlos a pecho hasta comprobar si realmente sí. es cierto lo que se dice, porque a veces nos ha pasado, y lo he visto en la parte empresarial, cuando se dice, ah, no, este, el más que se quiere, dicen que es una eh, un degollador de cabezas, es una persona que no aguanta nada. Y yo siempre he dicho, conozcan a la persona, escúchenlo, compartan, acérquese. Porque yo soy de criterio que uno también en trabajo en equipo tiene que ser de puertas abiertas para comprender las necesidades, las percepciones y los enfoques que tiene la gente con respecto a las expectativas en el puesto de trabajo, a la nueva jefatura. Compartir metas y proyectos, porque para eso es fundamental siempre una primera reunión de acercamiento y ahí entender quiénes van a estar acorde a la filosofía, quiénes no. Y con los que todavía están reticentes, yo siempre he dicho conversar, escuchar, ya para llegar a una situación, digo yo, un poquito de extrema, ya sería un último caso. Pero insistimos que tiene que haber sensibilización, es lo primero que uno tiene que hacer, sensibilizar al personal de por qué es importante la nueva idea que se va a implementar y cómo ellos son parte importante del engranaje y cómo nos pueden ayudar a ser totalmente diferentes. Perfecto. Eh, don Max, yo creo que eh, en este momento ya estamos por comenzar nuestro programa, tal vez como para hacer una recapitulación de lo que hemos visto el día de hoy eh, podríamos eh, hacer un resumen que básicamente lo que hemos hablado es de las habilidades que debe tener eh, el trabajo para tener un trabajo en equipo eficaz y estábamos hablando del tema de la comunicación abierta y creo que la comunicación ha sido un pilar importantísimo de cualquier trabajo en equipo. La comunicación eh, asertiva, la comunicación abierta, el poder escuchar, el ser empático, el lenguaje no verbal, son aspectos o elementos que destacan y es una habilidad que solo se puede conseguir con eh, experiencia, con la realización de, de trabajo. Por eso yo les menciono mucho a los estudiantes que, y por eso hoy en día inclusive la metodología STEM que se está aplicando en las, nuestras universidades costarricenses y que hace pues, mucho tiempo desde la, en, en la Universidad de Harvard pues, se ha implementado, es el tema de que hay mucho trabajo que se tiene que hacer en forma grupal. Dicho sea de paso, ya vimos que una de las habilidades que las empresas más necesitan es que la persona pueda trabajar en, en equipo. Y entonces los estudiantes deben, no deben más bien de sentirse mal, porque me toca <coughs> que trabajen en equipo, todo lo contrario. Es una buena forma de entrenarse, digámoslo así, para que en el momento que llegue al mercado laboral, pues ya tenga esa habilidad de saber lidiar con personas difíciles, con personas que trabajan muy poco, con personas que, bueno, cuesta ponerse de acuerdo, y, pero va a saber cómo solventarlo porque aprendió en, gracias a la marcha universitaria, gracias a la, a la educación, de cómo salir adelante con eso. Y entonces, que no pierda el punto de vista de que este tema de trabajo en equipo es una habilidad que debe ser desarrollada y que es una habilidad necesaria para Cualquier profesional, porque ningún profesional que vaya a trabajar en ese momento en alguna empresa, en alguna organización, o que tenga su propio emprendimiento, va a trabajar solo, necesita trabajar en equipo, necesita aliarse con otras personas, con otras organizaciones y va a tener que trabajar en equipo. Entonces, sí o sí, aquí no es, no, tal vez sí, tal vez no, aquí es sí o sí, le va a tocar que trabajar en equipo. Muy bueno este aporte, un género porque son cosas que hay que ver. Y yo, como últimos tips, yo le digo hoy a la audiencia de lo que se pide ahora en trabajo en equipo y la pandemia nos viene a traer a esa hora la resiliencia, que es la capacidad de ver los obstáculos y las adversidades como motores de motivación, oportunidades de crecimiento. Segundo, la comunicación asertiva, la capacidad de poder transformar situaciones a través de las palabras en factores de motivación o de búsqueda. Eh, tercero, tenemos lo que es la toma de decisiones, la capacidad para poder ver la visión de los problemas como grandes factores de evolución y crecimiento. Y cuarto, está también mm, lo que nosotros decimos y, a, y ahora está tomando mucha forta, fuerza, perdón, eh, la parte de... Eh, lo que es la escucha que está lo que se llama escucha activa y escucha no activa para la, la audiencia que tenga duda la escucha activa es cuando usted está empatizando con la otra parte y está participando del diálogo en donde ambos llegan a grandes acuerdos otra parte que la no activa es cuando usted se limita a escuchar pero a la vez está poniendo atención y está Procesando la información que la persona le está manifestando. Y hay una que no mencionamos en el que la quiero destacar, que se llama la capacidad de negociación. En trabajo en equipo también hay que tener capacidad de negociación, no solo para trabajar con equipos eh, internos, sino con los equipos externos. Y en la negociación tenemos que saber jugar de una manera asertiva los beneficios que ambas partes pueden obtener, porque ahora la capacidad de negociación se ha vuelto un tema importante en pandemia de cómo saber obtener beneficios entre ambas partes y que se vean altamente beneficiadas, que eso desencadena en las famosas alianzas estratégicas. Y eso es lo que digo. Eh, pueden haber más, pero estas es son de las principales que ahora con estudios que ha hecho eh, Harvard Business School, recomendaciones que ha dado el MIT eh, de grandes revistas como estrategias y negocios de mercados y tendencias se ha escrito artículos de estos entonces por ahí me he encontrado información muy importante sobre lo que ha sido el trabajo en equipo y las habilidades blandas que hoy se están sugiriendo en ese sentido muy bien muy bien don Max eh, bueno contentos eh, nuevamente y como siempre nuestros yo, a veces me preguntan, ¿pero ¿por qué usted dice que cuando termina el programa que están contentos? Digo, ¿eh? porque nos alegra, gracias a Dios que nos permitió estar en un programa más, poder escuchar a, a nuestros invitados, poder escuchar un tema de interés, de interés, que la gente pues cada día pues se, se puede, eh, digamos que llenar un poquito más de conocimiento de todo lo que damos, entonces siempre estamos contentos, piensan, oh, sí, tener razón. <risa> es muy sí, no, siempre lo he dicho, <risa> asertividad asertividad, satisfacción y gozo, y hoy a la audiencia le digo de verdad, asertividad, satisfacción y gozo, y que a, todo, a todos los costarricenses tengan un feliz Bicentenario, ¿verdad?, y que sea un Bicentenario de crecimiento y de reflexión. Precisamente agradecer a toda esa gente linda que nos han escrito a través de la página de Cartago en Facebook, de Cartago Medios, que nos han solicitado la imagen con ese fondo de la carreta típica, con su nombre... Con las figuras ilustrativas de nuestro país, con el banano, con el café, con la figura del, del bicentenario, la figura oficial del bicentenario, y cada, cada quien con su nombre, y nos han, bueno, nos han escrito, nos han pedido, nos han agradecido. De verdad que para toda esa gente eh, de linda, eh, se los agradecemos de todo corazón y sabemos que nos están eh, siguiendo. Y, y qué bueno, qué bueno que les gustó la iniciativa, que sabemos que otras empresas también la hicieron y aplaudimos eh, eso yo por, puedo decirle abiertamente que copié la idea precisamente para brindarle a nuestros amigos eh, seguidores eh, no es la misma imagen no son obviamente no es el diseño el mismo diseño que utilizan pues los, los otros eh, otras empresas pero son son diseños muy bonitos son similares obviamente en, en en la rueda típica, en la carreta y demás, pero es otro tipo de imagen y les ha gustado y, y qué bueno. Y también pues ahí nos muestran las otras imágenes de, de otra gente, de otras personas y, y qué dicha, que muchos podemos juntarnos y, y celebrar a lo grande este bicentenario porque somos Costa Rica, somos un país hermoso, tenemos cosas muy buenas, muy positivas, eh, como siempre a veces se destacan más las negativas no, tenemos cosas muy, pero muy buenas, muy valiosas, gente muy profesional, gente que muy capaz, eh, desde las personas más humildes hasta las personas de mucha educación, de mucha, eh, diríamos, preparación académica, pues dan, pueden ofrecer muchísimo a este país. Así que eh, los instamos a celebrarlo a lo grande, a celebrarlo como tiene que ser, obviamente, cuidándonos y demás, poniendo la bandera, nuestra bandera. Eh, tricolor, ¿verdad?, en, en nuestras casas, en nuestros vehículos, eh, llenarnos de mucha alegría porque estamos en un momento realmente eh, importante, necesario, ya casi vamos a salir de eso, estamos también en una situación difícil de la pandemia, pero yo sé que vamos a salir de esto, eh, qué alegría, por ejemplo, escuchar como otros países como Dinamarca, que estaba escuchando, que ya volvieron a la normalidad, ya no hay que usar mascarilla, ya no... Ya volvieron a la normalidad porque eh, lograron detener y se puede, sí se puede. Ay, yo sé que esto va a llegar a, a tener un punto eh, final, probablemente va a quedar, pero vamos a estar protegidos. ¿Es necesaria la vacuna? Totalmente. Yo opino lo mismo. Hoy me alegré porque hoy estaba acompañando a mi novia que estaba vacunando. Me alegré muchísimo ver tanta gente que estaba haciendo filas, que eh, llegaba a vacunarse, a ponerse la segunda dosis. Yo dije, qué dicha, qué dicha, porque eh, sí es definitivamente necesaria, porque la medicina, gracias a Dios, eh, ha desarrollado cosas muy buenas, eh, ha logrado eh, crear una vacuna que, por A o por B, tenga un porcentaje u otro, pero de alguna manera eh, nos brinda protección, y lamentablemente, lamentablemente muchas personas han fallecido, y eso es algo que no lo podemos ocultar ni tapar con un dedo, pero eh, gracias a Dios que llegó la vacuna porque si no hubiera sido muchísimo más entonces de esta manera es un mensaje que, que queremos eh, brindar, viva, viva nuestra Costa Rica, viva el Bicentenario viva los ticos, viva las ticas y de verdad un abrazo para todos en este mes tan importante John qué bonito mensaje y hoy también yo le digo a la, a la audiencia Gracias porque nos escuchan. Pero ante todo, gracias porque ustedes han hecho Costa Rica un lugar mejor, un lugar diferente. Veamos hoy lo bueno, lo positivo. Tenemos ecosistemas, tenemos respiración, tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos un trabajo. Mucho que agradecer. Tenemos la vida. Y hoy costarricense les digo que esto sea el arranque de un montón de cosas buenas y positivas para toda nuestra hermana República de Costa Rica. Hoy digo gracias porque somos costarricenses, gracias porque somos diferentes, gracias porque aún mantenemos nuestro gallopín, nuestra agua dulce, nuestro arroz de leche, nuestro eh, picadillo de racache y comidas autóctonas, pero a todos les decimos hoy, Gracias porque hoy estamos viviendo el Bicentenario que nuestros antepasados nos están heredando y que hoy nosotros a las futuras generaciones les tenemos que dejar cosas proactivas y positivas. Y una vez más, gracias por estar con nosotros. Compartimos nuestros ocho días, nuestro espacio café empresarial con grandes momentos de negocios. Y hoy les digo no solo buenas tardes, feliz Bicentenario. Buenas tardes para todos.